Muy buenas a todos, estamos en Kayak Go Uruguay y hoy tenemos un nuevo video y miren quién nos acompaña, nuestro amigo Lucas Pereira ¿Cómo está Lucas? ¿Todo, ¿Todo bien? bien? ¿Cómo se va? ¿Bien? Excelente Vamos a hacer una sesión de fotos, ahora un book digital a Pereira y utilizo una cámara Nikon D5300 con un lente fijo 55mm de apertura 1.8 de diatragma Para los que saben de fotografía se pueden ubicar un poco de lo que estoy hablando Así que a ver mostrarnos la cámara Lucas eh, si, si hablamos de pesca es conmigo, pero si hablamos de fotografía es con Lucas. Así que Lucas nos va a estar mostrando la cámara que va a usar en este book de fotos para el canal Kayak Go Uruguay. Bueno, como podrán ver, es una, una cámara con pantalla abatible. Se puede ver claramente que puede tener un movimiento total de la pantalla para sacar fotos de ángulos muy difíciles, de ángulos muy cerrados. También sirve para grabar, para hacer videos, una resolución de 4 megapíxeles, 39 puntos de enfoque, la verdad que es una bestialidad. Este, la adquirí en Guatemala, lo vi en Guatemala, la verdad que me fue muy bueno, la conseguí un precio bastante económico. El lente no es el lente de kit, es un lente que compré aparte, que se lo compró un muchacho justamente para hacer los fotos con buque y cosas así de retrato, que también sirve mucho para esto, para hacer fotos de fondo, queda muy lindo. También tiene para hacer un enfoque infinito para captar lo que es todo lo que es el río, la persona sin ningún problema. Y a la vez, este, al tener un trama muy abierto, tomar fotos con un tiempo de curación tan rápido que se congela la imagen y no hay ningún tipo de ruido. Que la que queda muy bueno. No te pierdas este video en Kayak Go Uruguay. Vamos a estar con Lucas haciendo el book de fotos para el canal. Y las fotos van a estar aquí en nuestro canal, Kayak Go Uruguay. Así que quédate. bien, este fue un nuevo video de Kayak Go Uruguay Si te gustó el video, te pido que le des me gusta en la parte de abajo Si no te suscribiste a nuestro canal, hazlo en la parte de abajo Y bueno, estuvo Lucas Pereiras con nosotros en el canal haciendo el book de fotos Todas las fotos que vieron las hace Lucas Y bueno, él tiene una página de Facebook Él está también eh, participando en varios torneos en Estados Unidos con fotografía Y les va a contar un poquito a ver dónde lo pueden encontrar y la página de la así que los dejo con Lucas en Kayak con Uruguay bueno, este, la verdad que las fotos quedaron muy buenas este, hicimos varios planos, hicimos primerísimos planos, plano segundo, plano tercero hay distintas maneras de mencionar los planos, pero solo menciono así enfocamos el kayak, quedó muy bueno, muy lindo tenemos los dos kayaks ahí, la verdad que fue impresionante la verdad que estuvo muy bueno y bueno, este, si quieren ver también las foto las pueden encontrar en mi página de Facebook, Lucas Pereira Fotografía las encuentran ahí o si no en la página 2020.com, que es una página de imágenes de Estados Unidos, que hay 300.000 fotógrafos por todo el mundo, que buscan como Lucas Pereira fotógrafo y si quieren contactarse con Lucas, un excelente fotógrafo, un amigo del canal, lo pueden encontrar en su página de Facebook y también abajo en el enlace de este video va a estar eh, directo la página de él, así que pueden buscar lo que él está haciendo, que es excelente y bueno, sin duda que lo vamos a tener en muchos más programas de Cash and Go, no solo fotografiando lo que es la portada, la, los momentos que hemos vivido hoy, sino en muchas travesías que él nos va a estar acompañando. Así que Lucas, muchas gracias y muchas seguimos gracias. en Calla Go Uruguay.